Señoras y se señores, ahí están Robin y ahí están video. Semana 2, señoras y señores, y yo sigo encerrado en estas seis paredes y parece que voy a estornudar. Pero no crean que es la pendejada esta, ¿no? Simplemente que hay polvo y pues no, has, no he hecho la semana en el cuarto y ya me la han hecho de pedo aquí, pero pues ustedes saben cómo soy yo. Y para no hacérselas tan largas, en este video de la semana 2, vámonos derecho y sin escalas. Lunes. El día lunes, señoras y señores, tuve libre para empezar en la semana, porque fue la primera semana en la que empiezo a trabajar de escalonado de 12 horas. Y da la curiosidad pues de que me tocó bañar arenita, pero... En eh, toda la extensión de la palabra Este, presentó algunas molestias en la piel, se las tuve que quitar Con cepillo, con agua y jabón Pero, no me percaté De que tenía una uña Un poquito malita Y pues no hay imagen, ni ojo humano Que detectó el momento, pero si se preguntan ¿Qué pasó? Fue esto Ustedes lo ven ahí, yo lo estoy viendo Aquí en la pantalla del celular Sí señoras y señores Arenita me mordió cuando le quise cortar la uña Pero pues error mío Porque La puerta de ella la quería usar como bozal Y estaba mojada Y Pues ahí se resbaló y toma chango tu banana Mordidón Que me dio De hecho lo que no duele es que te entierra la uña lo que te... Esos piquetes Esos piquetes que tengo aquí no duelen Lo que duele es la presión Que tiene ella porque es una cruza de labrador cuando... Intentan, cuando te muerden. O sea, el picotazo no. La, la presión que te suelta, sí es lo doloroso. Y pues, lección de vida para mí el día lunes. Pero pues, la tenía que bañar y la tenía que curar. Y ya después la llevaron al veterinario. Pero pues así las cosas. Martes. El martes, señoras y señores. Ahora sí que decir señores y señores ya se siente es muy constante en mí. Pero bueno. Pues para el martes... Empecé con esta aventura de trabajar escalonado 12 horas. Es interesante porque al final de cuentas... ...es de estar 24 horas encerrado en este cuarto, en esta casa... ...a estar 12 horas fuera de ella... ...aunque estés en tu lugar de trabajo... ...aunque estés encerrado en tu lugar de trabajo... ...es la diferencia para mí. Que lo agradezco que tengo que ir a trabajar... ...y no por tirarle a otros que los mandaron a descansar. Créanme que... ...aquí... Estando en estas paredes, pues en cierto punto me da claustrofobia. Solamente saco a Arenita al baño afuera. Se pues lo recalco, es un departamento. Pero también este, el ir a trabajar como que me despeja un poquito. Hago algo de lo que me gusta. Y pues regreso a casa satisfecho. ¿no? Prácticamente aquí lo que, lo que intento hacer es este, quedarme en casa por obvias razones el mayor tiempo posible. Pero, también, si me tengo que ir a trabajar, pues trabajar, regresarte y punto. Agradezco a los que me llevan comida, me agradezco a mi madre que me hace el paro, pero pues... Ahí vamos, como de show. miércoles. Nada relevante el miércoles, nada de lo normal, muy aburrido. El miércoles me puse a trabajar aquí en la casa, todos los días trabajo también aquí desde la casa. Porque me piden cosas de ahí, mi trabajo. Pues para no ir a mi trabajo, me pide, le pido unas claves para meterme por acá y trabajar desde home office para no hacer tanto, tanto show apareciéndome en mi lugar de trabajo, ¿no? Así que fue un día muy insípido, fue un día muy normal, pudiera decirlo, o muchísimo más de lo normal, porque encima me en la pasé acostado todo el día aquí en la casa, pero. Razones ahora. Jueves. Regreso a la chamba y también regreso a todo esto que son los dramas, ¿no? Este tuve por ahí un inconveniente con el Nita, pero pues yo estaba trabajando. Agradezco a mi madre que me echó la mano de llevar al veterinario. Pero de ahí para allá. Todo muy normal, todo muy recurrente. Eso de trabajar constantemente sí me gusta. ...así 12 horas y un día trabajas y el otro no. Por ejemplo, estoy grabando el video el día de hoy, domingo 3 de mayo del 2020. Quiere decir que me voy a tener que dormir temprano porque mañana entro a trabajar a las 7 de la mañana. Una jornada muy, muy tranquila. Se están volviendo las cosas muchísimo más tranquilas de lo normal... Desde que empezó la contingencia Y la verdad, créanme que se siente algo aburrido esto, eh Solamente me la vivo jugando Call of Duty o Fórmula 1 en el celular Y es todo lo que hago Viernes Para el día viernes recibo esta noticia del cual está el video Que acabo de subir el día, este día domingo Y es que... Se me fue mi amigo Jorge Aviles García, un destacado profesor de filosofía, de ética, de literatura y lenguas latinas. Lamentable pérdida, una tragedia, que surjan estos decesos. ¿Qué más puedo decir, no? Se me fue se me fue mi amigo, mi compañero de mil batallas, el que me decía Hitler. Así con esa voz, Hitler. Me decía en la prepa, descansa en paz George, este video también me he dedicado para ti. Y también hay que señalar que... Da la curiosidad, y ahí se los voy a platicar esta que se me olvidó contar. Era la madrugada del viernes. Pero muchos pensarán que era jueves. No, era la madrugada del viernes. Yo estaba sacando arenita al baño en la noche. Pues a las 12.45 Casi regresé como a las 12.10 de la. De la. De la. A la casa, ¿no? Y este. Y estaba sacándola. Estaba hablando con mi novia poco Teléfono y con el otro teléfono estaba jugando Pokémon GO Porque tengo la osadía de tener dos teléfonos celulares En ese tengo Pokémon GO Y en ese estaba hablando con mi novia Y da la curiosidad de que iba un chavo muy asustado Y vi como cuatro taxis de la misma línea Este, moverse Este, hacia las mismas ubicaciones Y luego se iban como si fueran picha con piojo Es una manera de decir muy rápido Y me comentan que a un chavo lo asaltaron ya con el alma adivosa que tengo, desde un teléfono le marqué 911 y ya les expliqué cuál era el show. Pero tal la policía, cuando ya me quería ir, tenía mucho miedo. Estaba viendo que del otro lado también había taxistas, lo tenían rodeado al ladrón y me estaban comentando que estaba armado. O sea, el miedo era más que latente, señoras y señores, porque incluso tuve que marcar dos veces al 911. Y uno a la policía municipal, porque el reporte ya estaba lanzado. El segundo reporte era para agregar datos. Pero en la policía municipal andaba como de... Ah, ok. ¿Cómo era? ¿Entendido? Va para allá. Literal. O sea, se quedaron en silencio como... 15, 20 segundos. Y... Colgaron. Y yo quería hacer mi buena voluntad, pero pues bueno. Esto fue madrugada del viernes, prácticamente. Incluso mi dispositivo móvil bloqueó las llamadas durante una hora, pero después pude desbloquearlas. O sea, porque marqué a 911. O esa, esa esa situación, ¿no? Pero pues. ¿Qué más podemos hacer, señoras y señores? En fin, no quiero hablar de estos temas porque tengo miedo. Más miedo de lo normal. Y más en esas situaciones en las que estamos, hay mucha inseguridad. Más inseguridad de lo normal. Y ya no saco arenita a, a un radio tan largo como lo hacía. De por sí ya lo tenía muy restringido en el radio. oral, lo estoy restringiendo muchísimo más a causa de la inseguridad. Sábado. Para el día sábado, pues la tradición, el uniforme scout, la junta, pero ahora fue muy peculiar, porque hice una reunión con todos los consejeros responsables de clan de toda la provincia, y la verdad que estamos haciendo muchas actividades para con los jóvenes de rojo, y pues esperemos que esto coseche frutos, Lázaro Cárdenas, que es un grupo de formación donde tengo algunos rovers, que si sí muestran mucha inquietud por, por trabajar y por hacer De esto un mundo mejor Y pues entré ya poquito tarde a la, a la actividad de tropa Con los muchachos del grupo 1 de Morelia Que les comenté la semana pasada Y Monse sí participó Y pues no me dieron al final El dato de los resultados de cómo quedaron En, en, el, en la mejor patrulla Pero igual este, Se está trabajando para que también hagan actividades en casa Entre semana Para que se desestresen Un poquito de las clases Porque sé que les están dejando Muchísima tarea Mal ahí maestros Mal ahí personas Que trabajan en la docencia Porque Piensa que con dejarles Hasta 30 archivos De un día para otro Van a aprender no. Yo no personal persona no Al menos Yo no lo considero así Pero bueno Domingo El día de hoy domingo Día del albañil 3 de mayo Este ¿Qué más digo? Este video lo estoy haciendo en la tarde porque tengo que dormirme temprano. El día de hoy también ha sido un día muy, muy normal, ha sido un día muy común. No he salido en todo lo que va de la casa solamente a sacar arenita a la hora que me levanté. Me levanté muy tarde por cierto Pero hay algo que Voy a poner a práctica ahora ¿No? Y es este Esto de que si me encuentro lleno De estrés pues voy a ver qué puedo hacer No he hecho mucho, he jugado Call of Duty Subí el video a Youtube De Memorial Profabilés y pues he platicado A través del Whatsapp con muchas personas Pero pues ¿Qué más puedo hacer? No puedo hacer mucho, me encuentro encerrado Aquí en la casa, me encuentro Con ganas Hacer otras cosas, ustedes saben que es lo mío Y pues Creo que es todo por la semana Creo que lo que faltó del domingo de aquí a la noche Lo puedan ver Incluso la semana 3 Porque si sí veo muy difícil Hacer videos cada día Y más con esto de mi chamba Y con esto y más de la contingencia Se me hace muy difícil Pues de esta manera Da por finalizada la semana 2 De este hombre Lleno de claus y de esta manera terminamos la semana 3 y espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita. También coméntanos algo: qué tal te fue en tu semana de contingencia. Tal vez y si todos este, llegaran a comentar sobre cómo les fue en esta contingencia y cómo les está yendo semanalmente. El, después de la semana 6 Haga un video este, Con todos los comentarios Donde ustedes me pusieron cómo la vieron en sus contingencias Por lo tal también te invito a que te Metas a las redes sociales Y me busques y me sigas Como arroba soy Robbie 26 Soy Robby con doble de bueno Y e 26 Ahí estoy para leerte, para escucharte Y para echar la plática también no Porque también nos vamos a divertir por ahí por las redes sociales pues mientras tanto yo me voy y pues espero que tengas una feliz semana en casita con los tuyos con los más cercanos y hasta la próxima